Bienvenidos a este nuevo video, aquí Andrés 909 y bueno, eh, literal, me acabo de levantar, o sea, tengo todavía, o sea, ni siquiera sé qué hora es, eh, me puse a ir a estar poniendo el árbol, por ahí no sé si se ve, a ver, eh, ya les enseño la hora que me levanté. A ver 3 y 55 de la mañana porque hoy voy a un hoy vamos a un lugar bonito o sea literalmente bonito que es al Cerro Negro en León así que o sea, literal, sigo con mi pijama todavía así que eh, ahorita me levanto y me voy a bañar, me voy a vestir, voy a desayunar y la próxima toma que verán Va a ser cuando esté saliendo de casa, o sea hasta se me llevo otra cámara por pues si esta se me llega a descargar Y el celular para grabar también, así que la próxima toma va a ser cuando esté saliendo de la casa, así que los voy en un rato bueno esta ya es la siguiente toma que ahora sí ya vamos de salida como podrán ver son las 5 y 12 o sea a esta hora estamos saliendo y todavía sigue oscuro bueno entonces ya estamos aquí ya salimos de casa entonces ya vamos en dirección hacia el negro entonces los veo más adelante bueno, miren, por lo menos ya está amaneciendo. O sea, para la hora que es 5.39 de la mañana. Esto se está grabando eh, sábado 10. Sábado 18 de diciembre, que tal vez lo. Que creo que mañana 19, domingo 19, lo tendrán por el canal. A ver que le doy vuelta de nuevo a la cámara Así que por acá voy a dejar esta parte del video Y los veo más adelante 29 ¿Ah? sí, 22 años atrás Desde La primera fue en, el, en, el, en la en el, en el 1850 También el Cero negro es causante Si no de aquí, de la chiquita ¿va? aquí en el, león, el Cero sí. negro, por él En el 47 este, Y también Eric y Maverick Le van a explicar cómo bajar, ya sea rápido o despacio Oídos atentos al descender Antes de descender ¿okay? Para la explicación de ellos, Ya sea, nadie está obligado a ir rápido Nadie está obligado a ir despacio Usted solo decide, y usted solo decide, bajar rápido y despacio, ¿okay? Ya después, si, si baja demasiado rápido, pues, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Y también si baja lento, que el video se mira. Sí, y otra cosa, disculpen, la verdad es que a lo no, no tenemos niquiera para crear que cada quien su voz lo que sí aseguramos que todo esté seguro pero no ah por mi teléfono, teléfono, teléfono, teléfono, teléfono en el baño en el bus también queda seguro pero hasta cada quien esté consciente de las cosas que andan por favor para evitar malos dibujos este y venga pues el baño está allá ¿okay? 45 minutos de promedio en 5 minutos 10 minutos y vamos ¿Okay? la primera pregunta Maverio ¿okay? okay gracias chicos gracias, gracias bueno aquí ya estamos aquí a punto de irnos o sea, les puedo enseñar la hora, ahorita nos andan dando unos bananitos y ahorita son las 8 y 54 entonces los veo en un rato entonces ahorita ya no vinieron. El, ya, el muchacho ya no vino a decir de que ya podemos irnos montando entonces eh, le, le, ya les enseño bueno a ver, aquí un amiguito Gastón, hola Saluda pues. Saluda que tienes todas las cámaras ahorita. Entonces ahorita ya vamos a lo del bus. No, en el bus yo me lo como, me como esto. Oye, que me, que, oye, que llena el lente de este no se limpia muy fácil. Oigan, que ya no vayamos montando. Entonces, este, el grupo con el que voy. Hola. Hola, ¿Dónde está Irving? Entonces aquí ya estoy en el bus. Yo no puedo ese mismo bueno, ya le enseño después cuando lleguemos. Bueno, entonces ya ya estamos aquí cerca. Allá a lo largo se puede. A ver, le meto Allá se logra ver el volcán. O sea. Sí, se ve el volcán ahí. Pero en verdad estamos aquí, o sea, de donde estamos. Luego vamos a hacer dos minutos más en el bus hasta allá el volcán. Luego nos toca una subida que la vamos a tener que hacer a pie. A ver qué está haciendo aquí... ¿Qué hace? Decae, cuidado. Vaya está tirando piedra hacia allá abajo. Te vas a matar. Ya le he dicho que se va a matar como 50 mil millones de veces. Pero en verdad ahorita les enseño una, una réplica que tienen aquí en miniatura sobre lo del volcán que está ahí en una en esta vitrina por ahí aquí lo que no aquí lo que vamos a hacer es que vamos a registrarnos para ir a lo del volcán sí. ahorita grabo un momento para instagram y les enseño entonces esto era lo que les decía cuando estaba por allá De lo del, lo del volcán o sea, este es el volcán y estos creo que son los no sé Bueno aquí está otro volcán de esto Así es réplica Pero así hay miniatura Creo que de acá lo puedo grabar mejor Ah ¿esto puedo? Por Bueno, muy grande. O sea, nosotros nos vamos a estar deslizando. Creo que por este lado. Porque creo que es el único lado por el que se puede deslizar. Entonces. Bueno, lo pego cuando estemos en la cima del volcán bueno entonces ya estamos aquí en el uy que, uy que me mato aquí entonces aquí ya estamos aquí en el volcán miren o sea, literal o sea le pongo zoom o sea cutre sea. no no o sea, hermoso el volcán voy Ver esta serpiente desde arriba hasta abajo, algunos los que quieran ir rápido, pero ya saben que velocidad siempre viene con riesgo. Se puede hacer en 20 segundos, como se puede hacer en 10 minutos. De eso depende. Nosotros, bueno, nosotros les vamos a explicar qué hacer, qué no hacer, y ya depende de ustedes y cómo manejen el nervio a veces. Y como les dijeron antes, es uh, bueno. La mayoría ven al Cerro Negro, lo ven así en fotos, todo bonito, pero, digamos, se preguntan en los árboles qué pasó aquí. Eh, este es el vulcán más joven de Centroamérica, 171 años, la última erupción fue a, en 1999 y se crearon esos tres pequeños cráteres que están ahí al lado, que parecen cerritos. Y hay otros dos más que vamos a ver más tarde y como todo este material es nuevo, todo, todo esto vino de la profundidad de la tierra, se solidificó en roca, entonces la vegetación necesita. A, a de unos 30-50 años para volver a repoblar y va lentamente. Ese volcán de allá es el volcán Espila, eh, que es parte del complejo volcánico Pila es El Hoyo, el Hoyo está a unos 4 kilómetros detrás de ese volcán. Hacia el norte van a ver el volcán Telica, Santa Clara, la San Cristóbal, el Casitas, el Rota y hacia el oeste pues el océano pacífico y a 22 kilómetros van a ver lo que son, digamos algunos um, edificios blancos y esa es la catedral y, bueno también entonces lo que realmente se necesita es el agua un litro de agua o dos siempre hay que ir bebiendo eh, aunque no sientan, la mayoría de la gente tiene que cometer un error de no beber, y después ya me duele la cabeza, estoy mareado. ¿Pero por qué? Porque ya no tiene oxígeno, no, no se han hidratado propiamente. Y ya después dicen, no es que me hagan de vomitar, pero hay que hacerlo. Y sí, este, bueno, va a ir Maverick adelante, yo voy a ir en el medio, después va el, reto, el resto de chicos que van cargando la tabla, entonces cualquier pregunta y, este, por animales, aparte de abejas, no se preocupen, acá que no hay nada, es nada, demasiado caliente y árido para el resto de animales, la mayoría eh, se mantienen aquí por la noche. Entonces, eh, preguntas, algo, ¿no? Bueno, acerca de bajarse con la tabla y cómo hacerlo, eso es más tarde. Ese estrés lo dejamos para más tarde. Pero si hay otra pregunta, pues, no, no se paremos, ahorita grupo, disfruten la su disfruten la forma, el panorama. Y después nos preocupamos por el de algo más, quiero decir también, si sí, en el caso de que ya vayamos por la mitad y ustedes ya no quieren cargar la tabla, Ase, a, recuerden que los chicos vienen detrás, entonces solo dejan la tabla al lado y allá arriba le van a pagar a los chicos para que le suban su tabla. Ok, ok. No, no hay mitad de a precio, es la cosa. Sí. se hace de ahorita, igual si lo hacen a la parte media, él le va a cobrar los 100 cordos. Entonces, hay otra cosa que se me olvidaba, chicos. Por favor, por favor, este... cuidemos del medio ambiente. Sí, sí. No, no, no, por favor. por favor. Entonces, vámonos. Gracias. fight back elementos el aire el sol el viento la fuerza de la naturaleza va formando las rocas las rocas expulsadas deben ser tan grandes como una vulva. son tan grandes no sé si las pudieron ver en el camino son enormes como el tamaño de un carro una persona literalmente enorme entonces esas piedras a través del tiempo les va a pasar lo que les pasa a esta That's what y ya vamos y ya vamos por acá casi que llegamos así que lo espero van allá arriba el hoyo, cuando ustedes vienen de Managua hacia León y pasan por los pueden observar un hoyo perfecto, desde lo lejos a lo, a lo alto, ese es el volcán hoyo, luego le sigue lo que es el volcán este, que está en la laguna del tigre que es sentir lo que es el calor que sale desde abajo hacia arriba y nuestro, nuestro que no, no okay. ah, hierro? Ah, Hierro. Porque... Hay un palito, increíblemente, yo no lo creo, pero ahí está el en el plástico. Es resiliente el maje. Vámonos a poner los aire para irnos a deslizar. Bueno, ahorita ya nos vamos a deslizar allá, hasta allá, esperando el, su Pero turno. Que que allá abajo, Eduardo. allá abajo ya hay gente que se está deslizando. Entonces, ya dentro de nada, Gracias. la siguiente toma espero vos? que sea cuando que yo ya esté sentado en este en esta tabla, listo ya para yo ir hacia allá abajo. Hola, ¿cómo es? Nos vamos, nos ahí. Nervioso. Sí. sí. Ahora con el celular, porque la cámara se me descargó, pero eh, en cámara no se aprecia. Pero esto es así y luego eh, así, o sea, cambia de ángulo. Así que la próxima toma será ya cuando esta lista. Bueno, que me, Dios que me mato aquí ahora Esa fue Esa fue la bajada Desde allá eh, Según el tiempo de grabación De esto Desde ahí arriba Yo lo hice en un minuto 15 creo. Según mi tiempo de grabación pero bueno aquí ya está la gente Irving el me olvidó el nombre de él Irving mira más por allá ¡Buah! literal estoy muerto ahorita me toca sacarme en medio volcán de, de los zapatos ¿Qué? literal o sea Esto es medio volcán, ¿Vale, vale la pena, diste, medio volcán en y en el otro, ah. y aquí otro medio <risa> volcán, no sé, aquí yo creo que, yo voy a dejar de grabar y la próxima sí, claro, trono, eh, la toma va a ser ya, cuando estemos montados sí, en el no, bus no, y todos los de ciudad, ¿no? no, los de allá todo el quedan, ¿no? todos los de allá ah, arriba acabo de regresar ya fuimos acabamos de ir ya dejar al grupo con el que habíamos ido que le habíamos enseñado eh, ya, ya cada uno está en su casa. Eh, o sea, literal, salimos a oscuras y regresamos a oscuras. Eh, así que, por esta aventura, denle un fuerte like, suscríbanse, que tenemos que llegar a los 80 suscriptores antes de. Eh, antes de. el primero de enero. O si es posible antes del 25 de diciembre que es Navidad. Eh, recuerden suscribirse, compartir el video, darle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Y ahora sí sin nada más que decir, adiós.